A todos chicos y chicas bienvenidos de vuelta a mi canal hoy adentrarnos en este relato de recogida sobre videojuegos de project Zero, conocido como fatal frame así que pónganse cómodos se apaguen la luz advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este vídeo la marca parece sentí un agudo dolor en los hombros al despertarme durante un instante creí haber visto una marca en mi piel, pero miré otra vez y no había nada. Lo había soñado. La casa abandonada antes de ir, no tenía muchas ganas de investigar el lugar. Se supone que estaba encantado. ¿Qué había detrás de la extraña insinuación que tuve en la casa de la nieve? Estaba cansada, marcada por el accidente. Eran ciertos los rumores. Estaba el Ali. El palacio del sueño pagué en sueños por la casa en ruinas. La noche después de la visión, durante aquel trabajo punto ella ella me recordó a la casa encantada en la que vi a Punto parecía demasiado real para un sueño en soñaciones, visiones, quizá eso lo cansació, la mujer tatuada la mujer que salió en mi sueño del palacio con todo el cuerpo cubierto por un tatuaje azul punto se acercó a mí y yo escapé antes de saber qué estaba ocurriendo. Solo recuerdo un pánico intenso todavía, puedo sentir sus fríos de los clavándose en mi hombro, donde me tocó. Es difícil creer que solo fue sueño. La marca se amplía. Al despertar me vi la marca con claridad. El dolor es peor que ayer y la marca se está extendiendo. Se está extendiendo. Yoshino Takigawa tuvo una igual antes de desaparecer. Ella también estaba en el sueño, tenía los mismos sueños. La marca, los sueños, ¿qué quieren decir? La marca de serpiente. Cada vez que sueño con la casa, el tatuaje de la serpiente crece. El dolor punzante es peor cada día. Punto, si que así, creo que terminará cubriéndome todo el cuerpo. Y entonces, los sueños del palacio, ¿qué quieren decir? ¿Cómo puedo escapar? La nana Miko cantó la misma nana que oí en el palacio. Dice que oyó la canción en su sueño, está siendo atraída a la casa. La chica que trabaja como mi ayudante. La canción que estaba cantando era la nana que oía en aquel palacio. Nico y yo tenemos los mismos sueños. Ella perdió a alguien su seno, lo estará viendo en sus sueños. ¿Como yo? Bueno, ¿qué te parecieron estas historias?